Hola. Esta es la nueva forma de contactar con atención al cliente de Vodafone por WhatsApp. Agregamos un contacto a nuestra agenda. Introducimos este número. Ya podemos buscar el contacto en WhatsApp. Y ya pues le decimos lo que queramos a este bot, lamentablemente no es humano. También dejaré el enlace en la descripción del vídeo para abrir el chat directamente sin tener que meter ni el número, apto para vagos. Pues nada, un vídeo sin mucha historia, espero que les sea de utilidad y que tengan un buen día.